A ver, vamos a aprender al mismo tiempo. ¡Sí! Dos por una, dos. ¿Qué dijiste? Dos. ¡Dos por uno! <risa> dos. Vos, que estás en la universidad, estás más grande. Dos por uno. Dos. Ay, mi amor, disculpado. <risa>